bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva herramienta de la mano de nuestros amigos colaboradores de bit2me se trata de la opción de launchpad desde la cual vamos a poder conseguir tokens de nuevos proyectos siempre con la garantía y seguridad que nos ofrece bit2me si no conoces a bit2me te puedo resumir que es la empresa líder en el sector de las criptomonedas en españa llevan desde 2014 cuentan con más de 400.000 usuarios activos y una suite con más de 20 20 productos relacionados con las criptomonedas. Tenemos muchísimas opciones y alternativas. Recientemente lanzaron el B2M, el token de utilidad de la plataforma, el cual fue un completo éxito. Recaudaron 20 millones de euros en un tiempo récord de menos de 4 minutos. Además de esto, Bit2Me no ha dejado de crecer y de expandirse. Actualmente cuentan con más de 140 profesionales, entre los cuales se incluyen a Cishan Feroz, ex-CEO de Coinbase Europa. También podemos encontrar a baldomero falcones, expresidente mundial de Mastercard y otras muchas personas muy conocidas y reconocidas tanto en el sector de la blockchain como en el de las finanzas tradicionales. Si quieres aprender más y profundizar acerca de todos los fundamentales de la empresa Bit2Me, te animamos a que visites nuestra web satoshifactory.com. En la pestaña de Exchange tienes toda la información y servicios que nos ofrece Bit2Me. ¿Qué es y cómo funciona Launchpad? La herramienta Launchpad consiste en el lanzamiento de nuevas criptomonedas, que todavía no existen en el mercado también conocido como incubadoras permiten a los proyectos o empresas tokenizarse y evolucionar hacia el sector de las criptomonedas la tecnología blockchain participar en Bit2Me Launchpad nos otorga la posibilidad de adquirir tokens en su fase de ICO la Initial Coin Offering antes del lanzamiento al mercado global y también permite a las empresas capitalizarse para poder seguir con la evolución y desarrollo de su actividad si eres B2M Holder cuenta con ventajas adicionales como el acceso anticipado de las ICOs y una posición privilegiada en las whitelist de los nuevos proyectos. El primer token lanzado por Bit2Me Launchpad será B3X de la empresa española Benext. Antes de pasar a ver cómo podemos participar en el Launchpad de Bit2Me, veamos de qué se trata el primer token que van a lanzar. También es una empresa española, en este caso es Fintech, básicamente la competencia de los bancos si estás cansado de pagar absurdas Misiones y de tener un trato francamente desigual, Benext es la solución porque te pueden facilitar muchísimo la vida para todas tus finanzas. En primer lugar nos dicen que la fase pública 1 de B3X será el día 1 de marzo de 2022. Todavía nos quedan 24 días y 2 horas a la fecha de grabación de este vídeo y a partir del día 15 de febrero abrirán las reservas desde el launchpad de bit 2 meer Por cierto, realizaremos otro vídeo explicando todos estos pasos por si alguien tiene alguna duda si te gustaría verlo ahora es el momento déjate un buen like y suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de estas novedades también si te gustaría que realizáramos una review más completa acerca del proyecto de Benex, lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios si vemos que hay mucha gente que realmente tiene interés en profundizar más acerca de la empresa del token y de toda su trayectoria realizaremos este próximo vídeo Házmelo saber por favor abajo en la caja de comentarios bien para empezar tenemos aquí Aquí el white paper lo tenemos disponible tanto en español como en inglés. Vamos a abrir directamente en español. Esto es muy recomendable leerlo y entenderlo antes de invertir, tanto en esta como en cualquier otra criptomoneda. Como siempre, esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo. Únicamente vamos compartiendo nuestras experiencias. Te recomiendo que visites su web y leas el white paper. Tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. En primer lugar, nos explica qué es el token de BenExt. Nos dice que el B3X es es un token de utilidad alojado en la red de blockchain ethereum estándar es decir es un token ERC20 al igual que el token B2M al igual que muchísimos otros tokens que corren dentro de esta cadena de bloques con la emisión del B3X, Benex busca reforzar su comunidad y añadir valor a todos sus clientes y usuarios justo en la parte inferior tenemos un pequeño vídeo en el cual nos presentan cómo va a ser el token de B3X te recomiendo que lo veas, dura realmente muy poquito lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo Seguimos haciendo scroll y aquí tenemos algunos medios de comunicación Los cuales se han hecho eco de Benext A continuación también tenemos el roadmap Desde donde vienen, empezaron en febrero de 2017 Fue cuando nació esta empresa Un poco más abajo también tenemos las ventajas del token Es un token de gobernanza, acceso preferencial Dispondrán de criptomonedas También transferencias internacionales Y aquí tenemos las tres fases de venta la primera de ellas ya fue realizada el 7 de noviembre En este caso fue privada y ya han recolectado 5 millones de euros A continuación tenemos la que va a ser lanzada desde el BitME Launchpad Es la número 2 pero es la fase pública 1 Aquí tenemos toda la información, será lanzado el día 1 de marzo Tendrá un bloqueo de 6 meses desde el fin de la fase pública 2. La liberación será en 6 meses y los límites de compra serán desde 1000 euros hasta 300.000. El precio del token será de 0.015 euros, es decir, un céntimo y medio. Y por último, también tendremos la fase número 3 o pública número 2, que será lanzada el día 7 de marzo. Tendrá también un bloqueo de 6 meses desde la fase pública 2. La liberación será en 6 meses y los los límites de compra van desde un mínimo de 500 euros hasta 200.000. en este caso el precio del token será de 2 céntimos de euro hacemos un poquito más de scroll y aquí tenemos también el tokenomics de este proyecto como te digo te animo a que lo leas con calma y en mayor profundidad recuerda una vez más que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo Cómo participar en el launchpad de bit2me realmente es súper sencillo en primer lugar debemos tener una cuenta creada y verificada en bit2me muy importante si no sabes cómo hacerlo tenemos un vídeo en el cual te lo explicamos paso a paso realmente súper sencillo y te va a llevar menos de 5 minutos recuerda que está disponible para más de 100 países con lo cual si eres de otro país que estés fuera de españa no hay ningún tipo de problema revisa que tu país sea apto porque vas a poder participar sin ningún tipo de problema recibirás un correo electrónico cuando se abra la whitelist indicándote que ya puedes inscribirte en la misma tu posición en la reserva es clave para poder entrar en la fase de la la ICO y si eres un holder de los tokens B2M, el token de utilidad de Bit2Me, tendrás una posición avanzada y privilegiada dentro de la reserva. Es importante que te apuntes cuanto antes para estar lo más arriba posible dentro de la lista. Esto es fundamental porque va a haber mucha demanda y es muy probable que si no estás atento y entras muy rápidamente, te quedes fuera de esta ICO. El funcionamiento realmente será muy similar al del token B2M, ya estuvimos participando en esta ICO, pero de todos modos, como ya hemos comentado, cuando se aproxime el momento realizaremos más vídeos para explicar cualquiera de estos aspectos para que nadie tenga ningún tipo de duda. De igual manera, también tienes el grupo de Telegram de Bit2Me, así como también el equipo de soporte lo tienes disponible en siete idiomas, tienes un teléfono de contacto de 10 a 10 de la noche y puedes contactar directamente por mail o directamente por teléfono para resolver las dudas de forma muy rápida. Esta página de Bit2Me Launchpad la vas a encontrar dentro de tu cuenta en la sección de productos aquí tienes launchpad y ya tenemos indicado que es el nuevo producto de todos modos también te animo a que te suscribas aquí tenemos la newsletter simplemente introduces tu correo electrónico te recomiendo que utilices el mismo con el cual tienes la cuenta creada en bit2me simplemente le das al captcha aceptas términos y condiciones y le das a suscribirte de esta forma cualquier novedad o cualquier actualización serás informado o informada de forma súper súper rápida aquí tenemos el tablero desde donde podremos comprar los tokens de b3x como ya hemos dicho cuando se aproxime el momento realizaremos otro vídeo y detallaremos todo el proceso el token de b3x es el primero de los que se van a listar en esta nueva sección de bit2me próximamente vamos a estar viendo muchos más tokens todos los proyectos que sean listados en este apartado van a tener el aprobado por bit2me lo cual significa que el equipo especializado de bit2me investiga cada proyecto y estudia realmente la viabilidad para que no tengas que preocuparte ni por estafas ni por proyectos con poco futuro tendrás acceso anticipado siempre que seas un token holder, es decir vas a tener en función de tu tier, ya hemos comentado en anteriores vídeos los distintos tiers que posees en función de los tokens B2M que tienes dentro de tu billetera, lo cual además de una ventaja en estas ICOs también te va a dar una serie de privilegios por utilizar la plataforma de Bit2Me y en definitiva la interfaz global de Bit2Me Bit2Me es muy sencilla de utilizar, no necesitas tener unos conocimientos demasiado avanzados, lo cual realmente está muy bien porque nos facilita todo el proceso. Para ir finalizando el vídeo, te recomendamos sin ningún tipo de duda el canal de YouTube de Bit2Me, en el cual para el próximo día 8 de febrero tienen programado este directo, en el cual van a estar hablando y debatiendo sobre todas las cuestiones de Launchpad. Te recomiendo que lo veas si realmente estás interesado en esta nueva herramienta porque además vas a poder preguntar a tiempo real cualquier duda o cualquier sugerencia que tengas al respecto tanto de esta como de cualquier otra herramienta de Bit2Me. Te recomiendo muchísimo el canal de Bit2Me porque además de los expert sessions que realizan todas las semanas tienes también los vídeos de la academia, tienes noticias diarias sobre criptomonedas y tienes muchísima información de primerísima calidad 100% gratuita.